¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial, destino Qatar 2022. ¿Qué harías en 11 segundos? Quizás no mucho o quizás un gol. Como lo hizo Hakan Sukur en el Mundial del 2002, en lo que se transformó en el gol más rápido de la historia de los mundiales. Apenas 11 segundos le alcanzaron a Hakan Sukur para marcar el gol más rápido en la historia de los mundiales. Fue el 29 de junio del 2002 en el lejano y triste mundial para la Argentina de Corea y Japón. Coreanos y turcos fueron las revelaciones de la Copa del Mundo. Los primeros con ayudas arbitrales, en los segundos con figuras como Sukur y su arquero, Rustus, que casi muere de coronavirus en el 2020. Dieron batalla a los turcos en las semifinales ante la poderosa Brasil, que se impuso 1 a 0 con el gol de Ronaldo al inicio del segundo tiempo. Y luego se consagraría campeón al vencer a Alemania en la final por 2 a 0. Fue la última vez que la verde amarela levantó el trofeo. Pero los turcos dejaron su impronta. No solo alcanzaron el histórico tercer puesto, sino que además tienen en Hakan Sukur al gol más rápido de la historia de los mundiales. 11 segundos, le bastaron a Hakan Sukur, el turco tan recordado por los futboleros para marcar lo que hasta el momento sigue siendo el gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo. En cualquier momento, más ovación mundial. Gracias por su compañía.